Hola, soy Mis Peros Locos y estoy en Mis Peros Locos Bueno, pues sí, pues estoy en Mis Peros Locos Y hoy os voy a enseñar, esto es un tutorial de cómo hacer un test Sí, os voy a enseñar a hacer un test de lo que queráis Incluso podéis bromear con cualquier cosa y, claro, publicarlo donde queráis En Twitter, en Facebook, en cualquier red social o en Youtube incluso, donde queráis Bueno, pues lo primero que hay que buscar Es una página llamada Alegra punto y ya la página te sale eh, qué puedes hacer aquí aquí puedes eh, hacer pues varias cosas diferentes puedes mirar un test como por ejemplo esto cómo eres según tu nombre a ver cómo soy a ver soy lindo <risa> Soy confiable, soy celoso, soy inteligente y soy creativo, una mierda de creativo, pero lo importante es que soy lindo, confiable e inteligente. <risa> bueno, eh... ¿cómo crear un test? Un test, que a lo que yo voy. Y bueno, para crear el test eh, os lo voy a poner más fácil porque de la sí, otra sí. forma he visto que era bastante complicado, eh, simplemente meteros en mi canal de YouTube. Eh, bueno, lo pondré en mi descripción eh, Pero por ejemplo en este vídeo No sé un test de si eres lo Y tal, si me conoces Bueno, pues voy a poner este link en la descripción Y así es mucho más fácil eh, Y al darle aquí os sale esto que es crear test Y bueno, pues yo voy a crear un test Que se va a llamar eh, Conoces a yo mismo Así ah, eh, ¿Qué es hacer los test? Pues eliges las preguntas, las respuestas tipo... Eh, bueno, la solución. Aquí pones la solución. Lo siguiente. Eh, tienes que seleccionar una imagen en la que sea... Luego eh, pones las preguntas, ¿no? Que son seis, creo que es obligatoriamente que sea seis... Entonces, pues al final se crea el test. Yo voy a crear mi test. Y, pues, y ahora cuando lo cree vuelvo Hasta luego Vale, pues ya he creado mi test Y lo he publicado en Facebook Y se llama Conoce a Kaiju. Y bueno, vamos a hacer el test Para que veáis que es bueno y se puede hacer como queráis Conoce a Kaiju. ¿Es calvo? Sí, a lo que es calvo ¿Tiene cáncer? Y yo que sé ¿Tiene una hermana chica? Y le pega ¿Casi cuántos años tiene? Cuatro ¿Le gusta el colacao Es único me aburre, no sé qué hacer, soy un gordo virgen con 40 años haciendo un test, Ahí has dado Entonces pues se llama Conocer al Kaiju, ¿sabes quién es de verdad? Te merece una piluleta con corbata marrón. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues os vais otra vez a, a lo de siglo, a atrás, donde hacéis el test. Y cuando salga esto, ¿qué hacéis? Copiáis esto, copiar. Yo voy a poner ahora en Twitter, por ejemplo, pegar. Y voy a poner test mío de kaiyou y ya está y ya pues pones el test y es así de fácil es compartir entonces pues le das aquí y ya pues empezarías otra vez a hacer el test puedes publicarlo en youtube y bueno lo que he dicho pondré el test en la página de, de youtube eh, en la descripción y bueno también quería deciros que si os podéis suscribir a mi canal de Ram me haríais un gran favor eh, lo dejaré en la descripción y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo, like, suscríbete, comenta en los comentarios lo que quieras que haga, que te guste o lo que incluso pegas, de lo que queráis. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, like, suscríbete y hasta luego.